Aunque los medios indios aseguraron que la producción de vacunas no se veía afectada. Este incendio en esta planta de producción de vacunas que están trabajándole las vacunas del COVID-19 a AstraZeneca podría significar eh, un retraso en las vacunas que se tienen previstas para el mundo. Todavía no está la información oficial de cuánto daño podría esto hacer a la producción de vacunas para AstraZeneca debido a este incendio en India. Quedó captado en una cámara de seguridad de este robo a esta compraventa en, aquí en abajo Mario Florentino el Mono fue identificado como la persona que produjo este robo en este establecimiento comercial en el que se llevó eh, prendas de vestir y otros objetos valorados en más de 200 mil pesos. Vamos a ver este video, señor director. Sí, sí, Que se comprobó de caminar con y ahí. Bueno, todo el día, todo el día, todo bueno? claro, claro, el día, todo el todo ubicando como lo estén viendo. la carita de... de mí. nada. es vuelvo pero decir, ese es la carita fija Ese es se Ese es que lo conozco, el delincuente. Sí, Pero ahí, cuando esa dice y enseñó la cara. He caminado desde brinquito. Pero no hay Sí, hay cámara. vuelven los pies. Es estúpido. Yo, yo lo conozco. Muy estúpido. ¿Qué crees que me a Que se le vio la cara con no. la ventana. ¿Qué es el? ¿Qué es eso? ¿Qué es traigo ahora? está torpando? cuando va, por, se va a meter por el callejón, por pues, donde William se queda abrechando primero un rato, después entra. Ya para abajo, Madrid. Así es, Bueno, ahí vieron ustedes este robo que se cometió contra esta compraventa Vámonos con la próxima información señor director, atención a los usuarios de las clínicas, tanto públicas como privadas la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados del Sistema de Salud La Vida informó que cobrar depósito o anticipo en internamiento o emergencia en centros médicos de salud público o privado es una práctica ilegal según lo establece la resolución número 175-9 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cisarril. Yo quisiera una llamada de mi hermano Bernabel Matos. Si usted tiene alguna situación con alguna clínica sobre el cobro de algún anticipo en algún internamiento o emergencia, está la vida en San Francisco de Macorís para... Eh, ayudarle con esto. La vida está ahí en la calle Colón, entre la Castillo y la Salomé Ureña. En la Colón, entre la. frente a, a. a lo que es la Cruz Roja. Ahí está la vida. Si usted tiene alguna situación, yo quisiera una llamada en el transcurso del programa de mi hermano Bernabé Mató, el director de la vida en San Francisco de Macorís, para que eh, nos aclarara un punto sobre este caso. Miren, desde hace unos días nos está llegando información de este caso. Nosotros lo, lo eh, dijimos que íbamos a tratar este caso. Esta joven que ustedes ven a mano derecha eh, fue agredida por esta que está a la izquierda, Rosemary Paulino Morel, en la comunidad de Huiza, dicen los familiares de la joven, que es menor de edad, que esta otra joven la amenazó con matarla y con tirarle ácido del diablo. Sus familiares están pidiendo justicia porque dicen que, que ella, tiene, ella tiene unos parientes, la agresora, que están ligados a la justicia y que por eso ella no fue procesada por este caso. Ellos dicen que tienen que irse a Santo Domingo. Se van a ir para buscar la justicia que necesitan en este caso de esta agresión.